hola soy Emilio Márquez y ya sabéis que la parte legal es vital para todo negocio digital. Hay de, tanto leyes para temáticas de protección de datos, eh, protección de cara al consumo, que todo emprendedor que va a iniciar una startup tiene que tener en cuenta tanto en el plan de negocio como en el día a día, que un inversor que vaya a invertir en startups y emprendedores tiene que controlar muy bien a nivel de cómo eh, configurar ese contrato o que cualquier empresa que venda en digital, que hoy día todo lo va eh, tiene que tener muy muy en cuenta entonces, para eso, hoy estamos en el bufete de abogados del SLOW y para ello os vamos a entrevistar a eh, José María Baños, socio fundador del SLOW. Muy buenas. Y quería primero preguntarte acerca de los valores diferenciales del SLOW como, eh, abo eh, como abogado y bufete especializado en digital. ¿Qué os diferencia de la competencia y por qué destacáis hoy día dentro del de negocio digital como bufete de abogados aquí en España? Bueno, pues Emilio, yo eh, me llevo dedicando al tema del Derecho Digital desde el año 99. En el año 2003 empecé a asesorar a empresas como Google, Licos, a buscadores, a empresas también como Telia, la Telefónica Sueca, y me empecé a especializar en el sector digital. En el año 2012 eh, constituyo fundo el despacho de abogados Let's Law porque eh, lo que buscamos es tener un despacho de abogados que esté especializado en el sector digital de tal forma que los clientes cuando reciben un asesoramiento jurídico tienen un asesoramiento jurídico especializado en el sector digital. Como bien apuntabas antes, la economía pues, se ha ido digitalizando, las empresas están en proceso de transformación digital, hay un montón de legislaciones, ya sea propiedad intelectual, protección de datos, contratos de desarrollo de software, temas startups, muchos temas legales que los clientes tienen que, tienen que, que tratar y que necesitan despachos de abogados que les pueda prestar un asesoramiento especializado y de calidad. Entonces, una de las claves del despacho es prestar un asesoramiento de calidad y muy orientado al cliente. De tal manera que lo que procuramos es dar un servicio que no sea eh, contarle un rollo al cliente que no entienda para nada, que dice este tío que me ha contado, sino contar un asesoramiento mucho más cercano y que sea al mismo tiempo de calidad. Pero que el cliente pueda entender, o sea, es decir, al final hacer cercano el servicio jurídico, que no nos vean al abogado como una persona a la que no, no se nos entiende, ¿vale? Y luego lo que tratamos también es de ser muy ágiles en las respuestas, porque al final cuando alguien tiene un problema uh -huh. o cuando alguien viene a, a, a, a constituir una empresa, a, a realizar un pacto de socios, a invertir, pues normalmente quiere que las cosas se, se hagan rápido, entonces buscamos dar un asesoramiento rápido y con unos precios competitivos. Siendo una boutique, buscamos también respetar un poco los, pues, los precios. Sí, lo de respetar los precios, eh, más de uno en la audiencia eh, habrá hecho como yo y decir, mira, eso es algo muy a tener en cuenta. Y la agilidad, yo por la parte de mis propios negocios, tanto como emprendedor e inversor, siempre he querido eh, que me aporten confianza y agilidad, que la respuesta sea lo más inmediata posible. También en cuanto a cómo eh, se trabaja en el slow, eh, os conozco hace tiempo, eh, interactuamos hace ya bastante y trato mucho con eh, abogados que trabajan en la firma y me comentan que tenéis un sentido muy europeísta de, de cómo se trabaja, de eh, no hay que estar esclavo del, del, del despacho, sino que se pueden tener horarios eh, totalmente racionales, al mismo tiempo que se da un buen servicio de atención al cliente, ¿verdad? Exactamente. Nosotros lo que, bueno, lo que yo he tratado de inculcar en la firma y lo que, y los abogados yo creo que también están en esa misma línea, es lo que queremos es ser eficientes en el trabajo. creo que hay que ser eficiente, es decir eh, tratamos de tener un horario europeo para que no sea en horarios o jornadas que no tienen nunca final uh -huh. y no hace falta tampoco trabajar por las noches, ni esto que se ve en las películas, sí. ni los fines de semana para poder de, dar un servicio de calidad. Yo creo que la clave es un poco la, la eficiencia, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho el tema de eficiencia eh, se puede ser mucho más productivos teniendo unos horarios racionales pero ya de cara a vosotros eh, os estaréis preguntando si eh, queréis tener un negocio en digital, si sois una empresa que eh, queréis hacer esa transformación digital que es parte de digitalización pero también parte de cambiar la cultura de empresa si sois un, empre un profesional que quiere plantearse también emprender o un inversor que quiere eh, ser cliente vuestro en cuanto que le asesoréis para invertir en negocios digitales eh, entra por la puerta del despacho, ¿cuál sería tu primer consejo de cara a ese posible cliente? A ver, yo el primer consejo, o sea, el consejo que os daría es que cuando busquéis un asesor legal, lo que tenéis que procurar, bueno, lo primero, lo primero asesoraros, porque hay muchas personas que creen que el abogado es alguien al que hay que acudir cuando tienes un, un problema. Y yo creo que esa es una visión que hay que cambiar. Es decir, uno no va al dentista cuando tiene ya ocho caries, ¿no? Vas todos los años, te haces una limpieza, lo que sea. Pues al abogado es un poco lo mismo. Hay que ir para asesorarte y plantearte una estrategia legal a corto, medio y largo plazo. Ir eh, cubriendo las necesidades que te van surgiendo con una planificación. ¿A corto plazo? Pues aquellas más acuciantes. Si eres una startup, a lo mejor te interesa, lo que sé, eso. Tener los textos legales o el pacto de socios... La, que sé, la normativa más básica uh -huh. y poco a poco, como una cebolla, pues ir pues hacia el gobierno corporativo, temas de complayas, temas de planificación uh -huh. legal y lo mismo ocurriría con una empresa uh -huh. grande. Al final para mí la clave es que no se ocuda al abogado solamente cuando hay un problema, sino que hay una asesoría preventiva que es mucho más eficiente y sobre todo más económica. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las multas que pueden caer en protección de datos hay que ser siempre preventivos y no llegar nunca a tener un problemática con un usuario a ese respecto. Si tenéis preguntas sobre temática legal, queréis consultar cualquier cosa a los compañeros abogados del Slow, eh, os dejaré en la caja de la descripción forma de contactarle y podéis preguntar en comentarios que eh, intentarán intentaremos daros una respuesta lo antes posible. Si os ha gustado eh, contactar con Leslow porque son un bufete especializado en negocio digital que os puede dar muchas respuestas y muchas soluciones preventivas para que no tengáis ningún tipo de problema. Eh, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Saluditos. Gracias, gracias.